En La Otra Voz, Camino hacia la Paz Total. La Otra Voz, Periodismo Libre. Bienvenidos y bienvenidas al portal La Otra Voz, un medio de comunicación que promueve la defensa de los derechos humanos, la paz total, la defensa de la naturaleza y es la voz de la gente. Hoy en Camino hacia la Paz Total nos encontramos con William Alzate, presidente ejecutivo de Fedecajas. Él es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, con especialización en Derecho Administrativo y Constitucional, Bienvenido William al portar la otra voz. Muchas gracias, Vivian, por eh, tenerme en este espacio y en este canal tan importante. Sabemos que PD Cajas agremia 29 cajas de compensación a nivel nacional. Por favor, contémosle a los seguidores y seguidoras cómo desde esta organización se contribuye al anhelo de paz total. Bueno, Vivian, eh, no solo desde la federación, sino desde el sistema de compensación familiar. Eh, que considero muy importante eh, que la gente conozca el origen de este, de este sistema para poder entender de qué se trata y poder responder tu pregunta. El sistema de compensación familiar tiene una historia y es importante que todos la conozcamos, porque esto nos permite darle un manejo y, y un entendimiento y saber por qué este sistema contribuye con la paz total del, de las políticas del presidente Petro. Y voy a contar eh, una historia a, a nuestros televidentes, y es que eh, el sistema de compensación familiar nace a mediados del siglo pasado en Antioquia, cuando un grupo de empresarios se dieron cuenta que muchos de sus mejores trabajadores ya no producían de la misma forma en que lo hacían antes. Y se hicieron una pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esos trabajadores que eran buenos ya no lo hacen de la misma manera en que, en que lo hacían hace poco tiempo?, y decidieron preguntarle a ellos qué es lo que ocurría. Y luego se reunieron estos empresarios y la respuesta más o menos fue la misma, y era la siguiente. Patrón, con lo que usted me paga, yo dejo para que en mi casa coman mi esposa y mis 15 hijos, mi esposa y mis 20 hijos. eso era una, era una situación común en la Antioquia de aquel entonces, eran familias muy numerosas. Entonces, yo le entrego los dineros para que mi esposa desayune con mis hijos y yo me vengo sin desayuno. Estos empresarios dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esos trabajadores que son buenos trabajadores, pero no los puedo diferenciar porque tengan o no tengan familia? Y esos empresarios dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, por cada trabajador que tengamos, vamos a hacer un aporte a un fondo. Y le decimos a los trabajadores, yo los contrato por el mismo precio que le he venido pagando, pero... Usted va a llevar a sus niños a ese lugar que allá va a haber una persona que le va a dar el desayuno, va a haber una enfermera, va a haber unos profesores. Y eso que nació como un acto voluntario de unos empresarios se convirtió en ley. Y es la ley 21 de 1982, que es la columna vertebral del sistema de compensación familiar. Es muy importante entender eso. Ahora bien, esa ley establece que de cada peso que recibe una caja de compensación familiar hay que hacer una distribución y esa distribución consiste en que el 55% de ese peso se reparte en cuota monetaria para los hijos de los trabajadores beneficiarios de esta. También estableció que había un 10% para gastos de administración correspondientes a la caja de compensación familiar, el 1% para la cuota de sostenimiento de la superintendencia del subsidio familiar, que es el ente que inspecciona y vigila las cajas de cooperación familiar, un 3% para reserva legal y con el saldo para obras y programas. ¿Qué se hace con el saldo para obras y programas? Las cajas han construido con esto parques recreativos, han dado subsidios para vivienda, y todas las obras que, que tienen estas corporaciones nacen de esos recursos. A través del tiempo, esta ley 21 ha sido modificada y le han incluido una serie de obligaciones nuevas que han reducido ese 55% inicial que es lo que corresponde a la cuota monetaria que ahorita te explico en qué consiste y es que cada vez que le colocan a las cajas una nueva obligación sobre cada peso que le ingresa ese 55% se va reduciendo y hoy en día está en el 30%. ¿Y ese 30% qué es? Es justamente lo que hacen... Eh, eh, las cajas de entregarle a los trabajadores de menores de ingresos una cuota monetaria. Cuota monetaria que puede estar por el orden de los 40 mil pesos en promedio a nivel nacional. Y esos 40 mil pesos en un hogar con tres hijos, pues representa casi un 10% de los ingresos del hogar. Entonces no es, una, no es un valor insignificante, aparentemente 40 mil pesos no es nada, pero si hay, por ejemplo, tres miembros son 120 mil pesos, que están recibiendo esos trabajadores, y ahí viene otra parte muy importante, y es que, ¿de dónde salen esos 120 mil pesos? Y ahí es también muy importante entender el sistema de compensación familiar. Resulta que, ¿qué es una caja de compensación familiar? Lo que hacen las cajas de compensación familiar es eso, crear una compensación entre los trabajadores que más reciben ingresos y los que menores reciben ingresos, y de una empresa de mayores recursos a una, may a una empresa de menores recursos. ¿Cómo se explica esto? Muy sencillo. Si una empresa tiene una nómina que vale 100 millones de pesos, esa empresa le paga a la caja de compensación familiar 4 millones de pesos. Y un pequeño negocio, pongamos un ejemplo, una tienda, y para hablar de cifras redondas, hablemos de un salario de un millón de pesos, le paga a la caja de compensación 40 mil pesos por, su tra por un trabajador. Luego, esa caja de compensación familiar a ese trabajador de, del pequeño negocio que tiene tres hijos le devuelve 120 mil pesos. ¿De dónde salen los otros 80 mil pesos? Pues de los 4 millones que pagó la grande empresa y cuyos trabajadores no tienen beneficios de la caja de compensación familiar. Por eso son cajas de compensación, compensan. Lo dije hace un momento, las empresas grandes, le la mano a las empresas pequeñas, los trabajadores de mayores ingresos, le damos la mano a los trabajadores de menores ingresos. Y esos recursos eh, ingresan al, a la economía de esas familias de menores recursos. Entonces, me preguntas, ¿cómo contribuye la federación? ¿Cómo contribuye el sistema de compensación familiar a la paz total? Justamente haciendo que eso que reciben esas familias se vea, se vea multiplicado. Porque además de recibir esos 120 mil pesos, esa familia también tiene acceso a otros subsidios. tienen derecho a subsidio en educación, tiene derecho a recibir subsidio de vivienda. Una familia puede recibir alrededor de 25 millones de pesos de, para comprar su vivienda y esos recursos ¿de dónde vienen? Vienen de la caja y son efectivos. Los recursos salen y se le entregan, no se le entregan directamente al, al beneficiario, sino al constructor, al que le está vendiendo su hogar. Es decir... Si una familia compra una casa de 100 millones, no tiene que pagar 100, tiene que pagar 75, porque ya la caja de compensación familiar le ha pagado 25. ¿Y dónde salen los recursos? De ese sistema y de esa estructura que es la compensación. Entonces, desde Fecajas ¿qué hacemos? Nosotros somos unos defensores del sistema de compensación familiar como tal, como nació. Obviamente tenemos que, que avanzar, pero estamos siempre pensando en que el en que no se pierde el espíritu para el cual nació. Y por eso la invitación que yo le hago tanto a los trabajadores y a los empresarios y a los directivos de las cajas de cooperación familiar es que no olviden cuál es el origen de este sistema porque definitivamente es un sistema social, además que tiene una característica única, solo existe en Colombia. Existen, existieron otros tipos o existen otras modalidades, pero como el sistema de cooperación familiar que existe en Colombia? Solo existe en Colombia y eso es una ventaja y eso es una forma de contribuir con la paz total. William, ¿qué cobertura tiene eh, Fedecajas y cómo se articulan con las cajas de compensación para generar el bienestar de los y las colombianas? Okay. En el país hay 43 cajas de compensación familiar y de estas 43 cajas, 29 están afiliadas a esta federación. Eso implica que cubrimos, eh, como lo podemos ver en el mapa que está detrás nuestro, el 92% del territorio patrio. Nosotros estamos desde la Amazonía hasta San Andrés, pasando por La Guajira, Arauca, eh, los territorios nacionales hasta Nariño. Esto nos permite actuar de manera sincrónica y procurar que lo que beneficia a estas regiones, que justamente es la que corresponde a aquellas que han sido no tenidas en cuenta. Es como las regiones de los nadie. Y lo que buscamos a través de la federación es eso, es integrar. Nosotros realizamos generalmente muchos proyectos tendientes a visibilizar las regiones. Y por eso consideramos la importancia de conservar la territorialidad del sistema de compensación familiar. Para nosotros es un aspecto fundamental que exista la territorialidad, porque hay zonas que producen de mayor producción. Por ejemplo, ...los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle... Son, ...es donde está concentrada la mayor cantidad de industria... ...pero resulta que tenemos un país completamente diferente... ...en muchas regiones, entonces las necesidades de las personas... ...que vivimos en el interior no son las mismas necesidades... ...que tienen en el Amazonas o en San Andrés o en la Guajira... ...o en el Putumayo, cada una tiene unas necesidades propias... ...y son entendidas por quienes habitan en ellas... Entonces, desde la federación lo que buscamos es tratar de integrar estas regiones y permitir que las cosas buenas que, que ocurren en un lugar las podamos llevar a otras regiones del país. William, desde que usted llegó a la presidencia de Fede Cajas eh, ha generado transformaciones profundas de tipo social y cultural, como el primer festival de cine de Fede Cajas. Cuéntenos de qué se trata esto, cuéntenos cómo lo desarrollan a nivel nacional. Vivian, esta es una iniciativa que eh, nació en la federación y qué es lo que buscamos. Primero, que todos los colombianos puedan participar de, ese, de este festival. ¿Qué características tiene? No está dirigido solamente a aquellos beneficiarios del sistema de compensación familiar, sino a todos los colombianos. Resulta que en nuestro país tenemos un potencial de artes, de artistas, de personas que con iniciativa pueden llegar muy lejos. Lo que pasa es que muchas veces la gente lo que necesita es ser oídos, ser vistos, ser escuchados. Y la mayoría de colombianos contamos por lo menos con un dispositivo celular y hoy en día un smartphone. Y los smartphones tienen cámara, tienen video, y lo que, lo que pretendemos es que los niños a nivel nacional puedan aprovechar su tiempo libre y en las modalidades que estamos estableciendo poder hacer videos cortos entre 3 y 30 minutos con historias y narrativas de cada una de sus regiones. Pueden tratar sobre el medio ambiente, sobre temáticas sociales, el te hay temas abiertos, hay cliché. ¿Qué es lo que buscamos? Que en Santa Marta, cuando nos reunamos el, el 25 al 28 de mayo, podamos calificar esos videos que nos envíen desde todo el país y empezar a incentivar y motivar para que nuestros jóvenes que no, que no tienen oportunidades encuentren en este primer festival de cine la oportunidad de ser vistos y de ser oídos y dejar de ser nadie. Eso es muy importante para eh, la federación y es una forma de contribuir con la paz total que propone el gobierno del presidente Petro. ¿Cómo trabajan en conjunto con la Superintendencia de Subsidio Familiar y qué opinión tiene de la gestión del señor Luis Guillermo Pérez Casas? Ok, Vivian. Eh, desde la federación tenemos claridad en que la función de la Superintendencia de Subsidio Familiar consiste en justamente realizar sus labores de inspección, vigilancia y control de estas entidades. Como tal, eh, hemos creado unos canales desde que yo ocupo la presidencia buscando tener la mejor relación en todo sentido, porque a veces es importante eh, conservar estos lazos de cercanía tendientes a que seamos proactivos. Muchas veces se presentan situaciones excepcionales que requieren un tratamiento especial y es cuando entramos nosotros a ver qué es lo que ocurre y buscamos solucionar de la mejor manera posible cualquier situación que se presente a nivel nacional. Hay algunas contadas excepciones que se salen de nuestras manos porque también eh, hay que decirlo, los gremios estamos llamados a defender, a defender lo defendible. Lo indefendible no corresponde a nuestro marco. De esta manera, eh, con el doctor Luis Guillermo Pérez, Pérez Casas, hemos tenido la mejor relación. Y, una, y ello implica que hemos tenido acercamientos. Hay algo que para la federación es muy importante y es el origen que tiene el doctor eh, Pérez, eh, el cual viene del sector de los derechos humanos. El señor superintendente eh, vivió exiliado del país justamente en función de esa, de esa defensa de, de los derechos humanos que eh, en este país ha sido cuestionada y que ha, ha obligado a muchas personas a salir, emigrar, para poder eh, manifestarse. Ese fue el caso de él. Él ha vuelto, pero tengo entendido que incluso su familia está fuera del país eh, y ha estado por largo tiempo. ¿Qué es lo que hemos buscado con él? De, conociendo sus antecedentes y conociendo la importancia del sistema de compensación familiar hemos procurado un acercamiento que nos permita llevar la superintendencia del subsidio familiar a las regiones. Es así que eh, el señor eh, superintendente nos ha acompañado en diferentes eh, reuniones de las que ha tenido la federación, eh, podría decir en este momento nos acompañó en en la junta directiva que tuvimos en el, en el departamento de Nariño. Eh, el próximo fin de semana estaremos en Bucaramanga. Y eh, la presencia de la superintendencia es muy importante, porque también es importante que conozcan dentro de la federación cómo funciona, cuál es su estructura administrativa, cuál es su estructura presupuestal. Y nosotros estamos muy ajustados como a esa temática y a esa realidad nacional. Consideramos que desde la superintendencia se está velando en la actualidad para que cada peso que reciben las cajas de cooperación familiar sea optimizado en la población objeto de lo mismo, de la misma, es decir, los trabajadores de menores de ingresos. Él ha trazado unas políticas y las ha manifestado abiertamente de apoyo a la paz total del gobierno, propuesta por el gobierno del presidente Petro y desde la federación y desde las regiones que representa este gremio estamos comprometidos con esa política y así se le hemos manifestado tanto verbal como por escrito. Desde Fede Cajas, el doctor Luis Guillermo Pérez Casas cuenta con el respaldo corporativo y de esta presidencia. Esa es la relación que tenemos con el doctor Luis Guillermo en la actualidad, Vivian. Realizamos una pausa y continuamos con Camino Hacia la Paz Total de la Otra Voz. Otra Voz hable de paz. Estamos realmente en medios independientes, que sean realmente independientes, que, que no tengan miedo de, de, de decir la verdad. Eh, qué bueno que Otra Voz escucha y esté con la gente. Es importante que Otra Voz esté a favor de nosotros los estudiantes. Es muy importante que la Otra Voz dé la realidad de nuestro país. Qué bueno que Otra Voz sí diga la verdad. Estoy, es importante tener Otra Voz para que esté con nosotros los estudiantes. Otra Voz diga las verdades que hay que decir. Es necesario que se escuchen los puntos de vista de las personas. Queremos escuchar y ver información que sea honesta. Es importante que en la Otra Voz se escuchen los diferentes sectores de la sociedad. Es importante que Otra Voz hable y promueva la paz para que todos los colombianos y colombianas seamos informados de, de diferentes ángulos. Otra Voz que esté con nosotros, con el pueblo. Portal La Otra Voz. Periodismo Libre. Regresamos en Camino hacia la Paz Total con William Alzate. William, este gobierno está promoviendo reformas laborales y pensionales. ¿Cómo ustedes ven esto? Bueno, desde el sistema de cooperación familiar eh, tenemos que estar muy alertas porque desde tiempo atrás, cada vez que se presenta un proyecto de ley de reforma al sistema pensional, al sistema laboral, eh, siempre se acude para eh, mitigar algunos costos en que tengan que incurrir los empresarios, se negocian aspectos del sistema de compensación familiar. Entonces, desde la federación consideramos que el gobierno del presidente Petro está cumpliendo con su promesa de campaña y es hacer una modificación en, en estas dos eh, ...normas, eh, tanto la reforma pensional que no ha sido presentada el día de hoy... ...el día de ayer se radicó la reforma la, laboral... ...que incluye aspectos que además consideramos completamente válidos e importantes... ...por ejemplo, volver a que la noche comienza a las 6 de la tarde... ...es un aspecto que para los trabajadores es importante... ...y era un aspecto que ya se había hecho costumbre... ...que la noche comenzaba a las 10 de la noche y esto no es verdad... ...en el mundo y realmente a través de la OIT se tienen establecidos unos parámetros que lo que pretende inicialmente, sin conocer todo el texto de la reforma, es traer nuevamente eh, a colación este tema de, los, de, los, de las jornadas laborales. Hay otro aspecto importante y es que la jornada laboral se ha ido reduciendo a nivel mundial. En la actualidad en Colombia está en 42 horas, se pretende bajarla un poco más y eso también tiene, se traduce en calidad de vida para los, para los trabajadores de este país. Eh, se ha pensado eh, que desde el sistema de cooperación familiar eh, tratar de ampliar la cobertura y es un tema que desde, desde este gremio estamos buscando que se den las cosas. Incluso ahorita hablamos del señor superintendente y él ha buscado a través de, de las políticas de la superintendencia permitir que, aquellos, que aquella Colombia que no tiene acceso porque finalmente el sistema de cooperación familiar está creado justamente para los trabajadores y sus familias pero una de las circunstancias que debemos tener en cuenta es que en muchas oportunidades y ustedes lo pueden ver en cada una de sus regiones y, y, y para no ir tan lejos un ejemplo, un grupo de niños hijos de trabajadores están ocupando las canchas de, una, de un centro recreativo pero otros niños de menores condiciones, hijos de padres desempleados o de informales, les toca ver a los otros niños desde la reja. Y hay que buscar acabar con esa inequidad, porque finalmente la cancha está. Y en la cancha pueden jugar los niños del uno y del otro. Y es algo que se está buscando desde la superintendencia y desde esta federación lo aplaudimos, buscar la forma de que en ese tipo de reforma se le permita a esos colombianos, y colombianas que no han tenido acceso a estos bienes que de una u otra forma los puedan utilizar y de eso se tratan estas reformas justamente se acaba de presentar vamos a ver qué queda al final de la de la legislatura y qué sale aprobado pero consideramos que eh, las mismas obedecen a las promesas de campaña y por las cuales la mayoría de colombianos nos eh, votaron para que este gobierno eh, las hiciera realidad y en ese plan desde la Federación, estamos acompañando eh, al Gobierno Nacional. Este gobierno promueve que Colombia sea una potencia mundial de la vida. ¿Cómo desde Fedecajas se contribuye a esta promesa? Sí, eh, justamente eh, el doctor Luis Guillermo Pérez, casa superintendente del subsidio familiar, recién se, se posesionó, tomó una iniciativa importantísima y fue apoyar a la diócesis de Buenaventura ...para apoyar un programa que considero importantísimo y valiosísimo... ...que no ha sido tan promocionado... ...y es que dos pandillas de jóvenes sin esperanza, sin futuro... ...cuyo único oficio es buscar cómo matan, se matan entre ellos... ...y a través de una iniciativa de la Iglesia... ...y con el patrocinio eh, del sector privado... ...se consiguieron recursos para que no se siguieran matando entre ellos... Y eh, para el hace alrededor de un mes llevaban como 90 días sin matarse, y eso era un récord. Y, y, y parece absurdo porque la lógica debería ser: pues que no tiene por qué matarse, pero era un, era un tema recurrente. Y a partir de que se tomaron esas iniciativas y se han venido respaldando, esto ha permitido que esos colombianos sin futuro vean la posibilidad de cambiar el futuro de ellos. Y es a través de qué? A través de iniciativas como esas que, que, que patrocinó y avaló la superintendencia del subsidio familiar y las cajas de compensación familiar nos comprometimos también con ese grupo de colombianos. Y la idea es esto mismo llevarlo para los niños de la Guajira, para los niños del Chocó, para los niños de Arauca, del Amazonas, de todo el país. De eso se trata esto. Porque es que la paz total se consigue es acabando el hambre, acabando la, las diferencias sociales. En este país... Los multimillonarios se pueden contar en los, con los dígitos de una mano y sobran dedos, primero. Pero la pobreza, la, para la pobreza necesitamos las dos manos y muy seguramente cifras superiores. Entonces, ¿cuál es la idea? Desde lo que podamos hacer en este gobierno del cambio, poder apoyar la política y, oja, y ojalá se convierta en política de Estado, más allá de política de este gobierno. Y para eso estamos en el sistema de cooperación familiar. Por eso la importancia de defenderlo en las distintas instancias, pero también de promoverlo ante los colombianos en general. Usted nos comentaba que desde que usted asumió la presidencia de Fede Cajas, pero ¿cómo llega usted a la presidencia de Fede Cajas? Vivian, esa, esa pregunta es muy importante y justamente eh, paso a hablar de algo personal y, es la, y, y, mi, y mi vida o mi realidad es la misma de miles y miles de niños y jóvenes de este país. Mi historia comienza a los 7 años cuando muere mi, mi mamá y mi papá no tienen la forma de sostenernos y termina de criarnos unos tíos. A los 14 años yo me voy de mi casa y empiezo a trabajar en un taller de la y pintura en Onda Tolima, eh, luego vengo a Bogotá, trajo interno una casa de familia, no era mayor de edad. Luego entro al Sena, al Sena, importantísima institución. y entro a estudiar cocina con segundo bachillerato tenía en aquel entonces. Y la única institución donde pude entrar sin recursos era esa y entré a estudiar cocina. Cuando termino mi etapa pro, eh, eh, educativa, me consigo patrocinio por una caja de cooperación familiar en Montería y llego a Confacor a trabajar como cocinero del centro recreativo de la caja. Estando como cocinero, yo estaba acostumbrado a trabajar, entre semanas los centros recreativos no funcionan mucho y justamente es esos horarios valle donde se pretende que entren los otros niños a ocupar esos espacios. Entonces, eh, como no hacía nada, me pusieron, pedí que me, me, me pusieran alguna labor y entré a organizar el archivo de, la, de subsidio familiar. Al poco tiempo yo salgo de la cocina y paso a subsidio familiar y resolvía muchos reclamos, pasé, pasé a ser jefe de reclamos de esa caja de cooperación familiar, estoy hablando del año 85 llego y trabajo hasta el 88, en el año 91 llego a Bogotá y comienzo a trabajar en Fedecajas como mensajero. Y estando aquí en Fedecajas, trabajando en mensajero, me hice bachiller. Yo soy bachiller del ICFES. También entro a estudiar de noche derecho a la Universidad Libre. Allí me hago abogado. En el año 2003 salgo de la federación, empiezo a litigar en el Amazonas. Me fue muy bien. En el año 2010 regreso a Fedecajas como asesor jurídico. Luego ingreso, eh, sigo como secretario general, luego vicepresidente y hace dos años se pensionó la presidenta ejecutiva y me da la oportunidad de ser presidente ejecutivo de este gremio. Por eso cuando yo hablo del sistema de compensación familiar Vivian, lo hago desde el fondo de mi ser, porque es una historia de vida. Es decir, a mí el sistema de compensación familiar nadie me lo enseñó, yo lo he vivido, lo he vivido desde la cocina. Eso me ha permitido conocerlo y por eso lo defiendo con pasión. Pero adicional a ello, el mensaje es para los jóvenes, no importa que uno nazca eh, sin posibilidades, como le ocurre a la mayoría de colombianos, lo que ocurre es que el cambio está en cada uno de nosotros y eso se requiere, para eso se requiere constancia y decisión, porque luego de mucho tiempo es que he logrado lo que hoy soy, hoy soy el presidente del gremio, asunto que lo hago con toda la pasión del mundo y no sé hasta cuándo estaré, pero si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Y cada joven que vea este programa tiene la oportunidad de llegar donde quiera, solamente con constancia y aprovechando todas las oportunidades. Cambiando un poco de tema, quisiéramos conocer su opinión acerca de los medios independientes y estas iniciativas. El portal La Otra Voz es un medio de comunicación que promueve los derechos humanos, eh, la paz total... ¿Qué opina usted de estos medios? Vivian, considero que son muy importantes en la actualidad. Y en ese sentido es trascendental que la población no se informe a través de los medios tradicionales. Porque eso genera un problema, genera desinformación. Porque los medios tradicionales pertenecen a grupos económicos que tienen intereses creados. En cambio, los medios independientes, como la Otra Voz, nos permiten conocer los puntos de vista de la Colombia real, de la Colombia de todos. Y lo que ha cambiado el futuro de las comunicaciones son justamente esto, los medios independientes y las nuevas formas de comunicación. Por eso la importancia de seguir de manera independiente medios como La Otra Voz, entre otros. Bueno, nos gustaría que usted le hiciera una invitación a todas las personas que siguen La Otra Voz para que los invitara a seguir apoyando este proyecto? Bueno, eh, ese es un llamado para que todos los seguidores de La Otra Voz, a través no solamente de ver eh, el portal y conocer sus entrevistas y distintos artículos, lo promovamos en el entorno para que la gente se informe. Si logramos conseguir, si cada persona que ve La Otra Voz consigue que su grupo familiar se vincule al programa, vamos a generar una repercusión masiva. Si todos los colombianos dejáramos de ver los medios tradicionales y nos informáramos por medios como la Otra Voz, muy seguramente la realidad de nuestro país sería otra. Y no tendríamos que estar tratando de conseguir una votación que por lógica, un país donde la mayoría de los, de los colombianos estamos en condiciones de eh, inferioridad económica tengamos que estar luchando por poder llegar a un gobierno esto debe, debería ser un tema que debería descartarse por lógica pero qué ocurre lamentablemente la gente no todavía sigue viendo noticias y enterándose de la realidad a través de los canales públicos pues que son gratis pero que realmente no informan, sino que entretienen, distraen y distorsionan la realidad de este país. Agradecemos a William Alzate por acompañarnos en camino hacia la paz total. Los invitamos a seguirnos, soy Vivian Serrano, Portal la otra voz, periodismo. La otra voz, periodismo libre. Sigue www.laotravoz.co.